Excelente comunicadora y modelo a seguir. Sin más palabras, Roberto, vamos a dar la bienvenida a Ibel Guerrero. Ahora es nuestro nuevo horario, sí, en nuestra nueva temprano. temporada. Sí, sí, pero realmente yo feliz de poder estar compartiendo con ustedes. Y bueno, esta es mi casa, o sea que yo estoy cómoda. Me siento súper bien de estar aquí. Bueno, la gente dirá, eh, eh, pero Iberca anda de hoy. Pero siempre bella, ¿Eh? <risa> y el cuerpazo y una sonrisota muy bonita. Sí, pero a propósito es porque Iberca, como dijo eh, Mayelin, siempre ha sido una mujer emprendedora, pero ahora uh -huh. eh, eh, nos ha sorprendido con una ropa, una línea de ropa deportiva eh, para la mujer. Así es. Mira, yo creo que dentro de todas las bondades que tiene este proyecto, una de esas es que voy a todos los programas de televisión en, en tenis. Es cómoda, como todas las mujeres nos oh, gustaría. Súper cómoda. Justifica tu sueldo, dámela un, un, un paneíto. Sí, mira, de verdad, súper feliz. Esto es un proyecto eh, que encontré lo que estaba buscando. Quería hacer algo fuera de televisión y esto, fue, yo entiendo que papá Dios me lo puso en el momento que él entendió porque aunque la gente solo ve resultado, yo duré dos años con, con la idea de este proyecto buscando opciones de fábrica porque nosotros eh, vamos a traer una, traemos colecciones ahora cada tres meses. ¿Qué pasa? Como es con poco tiempo, entonces no hacemos grandes cantidades. Yo te hago muchos modelos, eh, de muchos modelos, pero la cantidad no es mucha. Entonces estuvimos averiguando eh, qué cosas con mis amigas, con la gente en las redes, qué cosas querían las mujeres que tuviese esa línea deportiva. Qué cosas, por ejemplo, yo vi en las líneas que yo compré que yo decía, oye, si este pantalón tuviera la pretina más alta, yo me sentiría mejor. O por ejemplo, yo voy a hacer una clase de spinning y que se me bajara, claro. o sudar y que se notara. Entonces. En esta línea tenemos todas esas cosas que durante ese tiempo estuvimos viendo que le hacían falta a una línea deportiva. ¿Cómo se llama la línea? Ibel Caulerio Sport, Ivo Sport, se llama la línea. No. Eh, por decirte algo, eh, nosotros justamente... Eh, ¿Te puedo parar el modelar? ¿no? Sí, ah, perdón, claro, No, pero... Mira... Eh, ahí lo vemos y, y ver que se ha convertido mira, ya en Mira, mira, mira. Sí. Sí. mira a No, bien. Yo siempre he hecho ejercicios, siempre ya. he hecho ejercicios. mire este es uno de los tantos modelos, tenemos 50 modelos. Mira lo que te explicaba. Eh, yo hice la pretina que fuese más alta para que la chicas sí que es más y de hecho el, el vientre se le ve más plano a uno que le gusta ir al gimnasio porque tiene no porque tiene compresión en el estómago o sea esta pretina tiene compresión en el estómago y te si tienes una barriguita sí, sí, pues te ayuda también claro. para recogértela un poquito ya. en la tela por decirte algo, es de 380 gramos, es más gruesita, se adapta a tu piel, tiene eh, control de fluidos, que lo que más es muy importante mundo, es importante es hacer ejercicio y que se, se, se le ponga y digan, pero venga acá, eh, que se note. O sea, y una ropa que eh, yo veo que las mujeres mayormente van al gimnasio en la mañana y por ahí mismo hacen las compras, ¿Yo? llevan claro. a los niños, ¿eh? O sea, que pueden lucirla. Claro, pero tenemos de todo, porque también están las blusitas, las cortitas Para las chicas que quieren estar, eh, que le gusta usar su, su blusita corta Mami, Mi mamá no me enseñó a andar con la barriga afuera, entonces como que me siento incómoda ya. Y para las chicas que como yo no quieren andar con la barriga afuera Hicimos, estas son unos chalequitos, pero hicimos, hay otras que son mangas largas O sea, que son más cubiertas ya algunas transparentes, otras, o sea, jugamos con las telas. Eh, otras que son así ya cerradas completas, pero que tú puedes ir a buscar a los niños al colegio, tú puedes eh, irte al súper como tú decías o hacer cualquier diligencia que normalmente tú arrancaste y fuiste claro. al gimnasio y te y pasas el, el día entero, eh, eh, muchas veces ropa a hacer ejercicio, pero lo importante es que se sientan cómodas, que se sientan bien y que sepan que esta línea está diseñada para mujeres reales para una mujer cotidiana, o sea, no, no, no modelo, no, porque normalmente pasa que dicen ay mira eh, el... se le ve bien por el cuerpazo que tiene naturalmente Exacto. Ah, que es one size. ¿Quién ha dicho que somos one size? Sí, ella, ella, tiene un cuerpo diferente al mío. Hay otra gordita. Small, tiene, medium, exacto, large. Exacto. Y tenemos eh, también XXL. Ah, excelente. Que no había eso en, en las líneas Imagínate. deportivas. Sí, en La línea deportiva solamente creen que para cuerpo perfecto. Claro. Y ver, ¿dónde, ¿dónde, dónde, están disponibles? Si es online, si a una tienda física, si va a estar en todo el país, fuera del país. Tenemos de todo. ¿Cómo? A través, claro, que sí, a través de las redes sociales pueden buscar Sport. Eh, e físicamente estamos estamos asociados eso tengo que decirlo con Rising Fit Dominicana Rising Fit Dominicana es una empresa que tiene más de 10 años en el país que trae muchos textiles colombianos que justamente con ellos encontramos la fábrica perfecta en Medellín Colombia para hacer esta línea y ellos tienen una tienda física entonces, buscándolo así mismo, arroba recifit Dominicana, está por las Nuñas de Cáceres en la capital, eh, pueden ir allá y manosear la línea, la ver la, la ropa la y todo eso, pero además tienen la facilidad de que se manda a todas a todas partes del país. O sea, usted puede llamar. ...al 829-630-0597... ...829-630-0597... ...y le pueden mandar su ropa... ...donde usted quiera... ...le mandan el catálogo completo... ...porque son 50 modelos diferentes de, de leggings... ...hay diferentes chaquetas... ...diferentes blusitas... ...entonces te mandan el catálogo completo... ...y ahí tú eliges y te lo pueden... ...un modelo. modelo para cada chica... ...claro, no y tiene y también tiene la facilidad... ...de que le dan la oportunidad... ...de que pueden financiárselo a un par de pagos... Ah, ...ok, pero, bien. pero también... Eh, solamente a nivel nacional pero internacional Sí. Claro, hay mucha gente no ven en los Estados Unidos que a lo mejor quiere pedir uh, alguna Sulegne. pieza para Estados Unidos si sí, también lo pueden lo pueden hacer y a través de la página de la página web y Bel Sport pueden eh, solicitarlo lo pagan por ahí y se le envía también o sea que le tenemos la las plataforma y todas las facilidades y la plataforma completa eh, para que la gente pueda adquirir la línea y eh, eh, ahora saliendo un poquito a, a lo que es eh, tu nuevo bebé que es esta línea de ropa deportiva ¿Cómo una mujer como tú se puede mantener <ríe> tan bella Cuando tiene empresaria, tiene hijos, tiene un programa que tiene que, que ir eh, Y el día a día en la capital, que es bastante difícil Mira, yo creo que el, eh, hay tiempo para todo Uno eh, normalmente lo que hace es que se organiza Y obviamente hay un orden de prioridades El tema de, de mis hijas, de Aura y de Alana y cuando tú hablaste de bebé pensé en Alana que era más chiquita. Entonces uno tiene que sacarle su tiempo porque hay que llevarla al colegio, porque están las actividades extracurriculares que también uno tiene que ser parte de ellas. Porque... No, sabemos que era una madre negada a tus hijas. Entonces no, hay que sacar tiempo para ellas. Ahora, ahora mi, mi mayor reto en estos días es organizarme bien, bien, bien, porque tengo que sentarme a hacer lo que hizo mi mamá conmigo. Yo entré a primero de primaria sabiendo leer y escribir pero mami se sentaba con nosotros, bueno, los tres, eh, y mami se sentaba y mami nos enseñó. Entonces, ya ahora va para cinco prueba. años digo, mira, me falta esa partecita y estoy, es eh, como que uno de los retos más grandes, sacar el tiempo para dedicárselo a ella, porque quiero que ella mañana pueda decir, mira, mi mamá me enseñó sí. y yo entra primero sabiendo leer y escribir. Así que, pero uno, uno saca el tiempo, uno saca el sí, tiempo, no, no, hay porque que entrenar, no, hay que eh, entrenar, hay que entrenar. Eso es lo que te digo, porque vemos en tus redes que, que entrenas, eh, que claro. vives una vida de artista porque lo eres pero también una vida de madre ¿sabes? sí familiar claro y todo... no pero pero no y todo lo que implica por ejemplo con este tema del media tour atención Mayelin eh ¿Qué? mira eh, todo lo que ya hace pero es que eso eh, va eh, de acuerdo a las edades yeah. entiende yo estoy un poquito joven no tengo hijo actualmente cuando lo tenga quiero no, ser una buena madre que... como tú claro no pero tú yeah. tema aprovechar el tiempo en el antes, antes temprano. claro sí, que sí quiere... ¿A qué hora se levanta Igor mira ahora mismo ahora mismo me estoy levantando 6 seis, seis, y mira porque ¿Y a las siete? porque, no he, cogido sí. hijo, porque no he cogido mi ritmo porque yo estaba antes corriendo a las 5 de la mañana entonces no, ahí ya no a las 4 y media para correr a las 5 pero no puedo hablar mentira tengo como un mes que no hago que hago muy poca cosa, que cuando saco un chance para correr rapidito o no estoy entrenando de manera regular como siempre lo hago pero si tú te levantas temprano el día te rinde y tú, tú te sientes temprano el obligado sí, con este no, programa bueno, a las 7 ya de horario 18 años eh, de noche Sí, pero ahora con este nuevo horario me levanto a las 6 de la mañana claro y que aprovechar que tú eres una mujer ya de, de la televisión con experiencia eh, Con muchos años eh, en lo que es el espectro televisivo Y vemos una crisis en muchos programas eh, de Santo Domingo Por ejemplo, vemos un Jochi Santo que, viene, sí. que está eh, como tambaleando Vemos una Milagro Germán Aquí se habla español, ¿es estable ese proyecto? Porque vemos que los proyectos así están medio como que luchando en contra del sistema. Mire, el programa Aquí se habla español eh, es un programa que tiene ya nueve años, ha demostrado eh, con su permanencia al aire que es un programa estable. Entiendo que lo que para muchos es una crisis, tú mencionaste el tema de Hochi o el tema eh, de Milagros, es una gran oportunidad para crecer y para cambiar. Muchas veces, y entiendo que nosotros mismos eh, nos toca hacerlo, muchas veces vemos que la televisión en sentido general tiene sus situaciones, están los acuerdos con las agencias, uno se la pasa trabajando, vendiendo y buscándole la vuelta, pero al final hacemos algo que nos gusta, que nos llena y con lo que le alegramos la vida al que nos ve. Entonces entiendo que es bueno uno poder hacer esto y y no verlo no verlo como una crisis. ver la situación como dicen ver la situación en el otro dígase en los programas de ellos eh, como la oportunidad que ellos mismos tienen para, para cambiar y, y y para ofrecer otra cosa al público Ahora ya se reinventan O sea, ¿cuál sería eh, la diferencia O el truco de aquí se habla español A una propuesta como Divertido con Hochi? O sea, que más o menos son programas A la par, son programas de fin de, fin de semana De, semana, de, entretenimiento. de varias horas. Claro, es un programa de entretenimiento Muchos hacemos más de lo mismo eh, eh, eh, tiene mucho que ver el talento O sea, los, los integrantes del equipo La conexión con la gente Pero además hay otro tema Que no es solamente el programa Sino los acuerdos con el canal Al final cuando él sale No es porque no le gusta la gente, porque a la gente Porque la gente es hochizando Su equipo le gusta Sino las situaciones que se dieron En el canal de manera determinada Y él dijo, mira Me voy para otro lado Y punto, y se acabó ya. Siempre hay opciones. Sí, sí, sí, eso sí. Entonces, no, no es que hay una forma mágica. Yo sí te digo que en aquí solo español, la, lo que entiendo que funciona es que nosotros, desde que llegamos en la mañana a tomar café y a leer el guión, nos llevamos genuinamente bien, eh, la pasamos muy bien y eso se transmite sí, sí, y la gente lo sí, siente. Pude, pude disfrutar eh, que fui invitado eh, hace poco y de verdad que se siente un ambiente de camaradería entre sí. todos los integrantes. Y eso es bueno, por ejemplo, aquí. Eh, somos como hermanos por ejemplo bueno, es el claro. era más, era más joven aquí tiene siete años <risa> bueno <risa> años. y ver que vamos a repetir eh, las redes sociales los teléfonos para las personas que quieran adquirir eh, tu línea completa y tu red social también. Y señores, los hombres. Oye, Pero trajo... va mi sobrino y nunca se sienta aquí. Sí, se sentó aquí. Y eh, se sentó ahí adelante. Eh, o sea. sí. <risa> eh, <risa> ella trajo 20 líneas, eh, de, de, de, ¿verdad? 15 para mujeres y 5 de hombres. Sí, no, no, no, También es para los varones. O sea que los chicos, ya los hombres están haciendo más ejercicio que las mujeres. Se están cuidando más. O sea que también tenemos opciones para ustedes. Invitarlos a que sigan nuestras redes sociales. La mía personal, arroba Ibelcaulerio y arroba Ibelcaulerio y U-Sport para que consigan la línea y pueden llamar al teléfono 829-630-0597. Gracias por la invitación. No, gracias Ibeca por venir a compartir con nosotros esta nueva temporada del Toque del Mediodía. Eh, nosotros vamos ahora a despedir Ay, sí. y vamos a pasar donde Pedro, que Pedro también hace ejercicio. Pedro sí. Fernández, nuestro periodista... Mira como te vi. Ah, sí. <risa> le, vamos, <risa> le, vamos, <risa> le vamos a poner a hacer ejercicio. Pero le vamos a buscar su leg su usted <risa> <risa> Señores, gracias Ibeca gracias, por eh, eh, sentado porque parado sí, no salimos Nos, del sentado, ¿Eh? ¿Eh? El tamaño, eh. El tamaño. señores, buen fin de semana esta noche, Luis Martínez en Half Rock de Blue Mall con su concierto y nosotros estaremos allí para...